y con este aplicativo hemos observado que me faltaban puntos, comillas, referenciar autores que no estaban en la lista de referencias, de igual manera evidencié que existían repeticiones de autores o de citas, y esto ha permitido que haya, haya tenido una mejor cohesión en, mis, en mi documento y una mejor coherencia en cada párrafo escrito en mi documento. Le agradezco a la Universidad de Santo Tomás